Amigos Estilócratas, bienvenidos a este su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Y hoy les quiero recomendar a ustedes una marca de productos que se llama Park Lane Esto es una marca de productos para gente que le gusta el tabaco Ya sé que el tabaco hace daño, ya sé que hay una campaña anti-tabaco, etcétera, etcétera. Pero miren, fumarse un cigarro de cuando en cuando, o una pipa de cuando en cuando, o un puro de cuando en cuando No hace daño y si sí, de alguna manera nos hace más grata la bebida, como el café o un coñac o un whisky, siempre acompañados por un buen puro, nos puede ir muy bien porque son sabores que se combinan y que además contribuyen a crear un ambiente amable y agradable entre los que sí les gusta el tabaco. Esa marca Park Lane tiene humidores, tiene cortadores, tiene ceniceros... Obviamente tiene tabaco picado tabaco y tabaco no picado, también incluye bicoreras. Espero que les guste lo que les vamos a presentar, porque si les gusta lo pueden adquirir en Es Ellos son los que los fabrican y lo que no lo fabrican ellos lo tienen importado. Por eso me permito recomendarles esta marca Park Lane, porque tiene un nivel de calidad muy bien controlado. Espero que les gusten porque además las cosas son finas y de buen gusto. ¿Qué tal estilocatas? México es uno de los países pioneros en el gremio del tabaco. La mayor muestra es que el origen del tabaco es mexicano. Los registros de los historiadores europeos muestran cómo los habitantes mesoamericanos fumaban hojas de tabaco enrolladas. La historia respalda las mejores marcas de tabaco y accesorios para fumadores y justamente hoy les vamos a platicar de una marca de pipas mexicanas líder en calidad y tradición. La marca es Park Lane. Park Lane es una marca mexicana perteneciente al Grupo Santa Clara que es una legendaria marca de tabaco. Se especializa en artículos para fumadores de distintas gamas. Su catálogo se compone de humidores, cigarreras tabaco para pipas, licoreras, pipas, cortadores para puros. También cuenta en su catálogo con productos como regalos premium, tabaco picado, artículos de outdoors, etc. Su servicio de regalos se basa en el lema premium quality gift, es decir, regalos de calidad premium. Park Lane cuenta con un gran prestigio en la industria tabacalera gracias a sus productos y diseños innovadores, los cuales cuentan con garantía de por vida. Puedes encontrar sus productos en tiendas como Liverpool, Sambor, Sears o en los puntos de venta de Noble House. Hasta aquí el video de hoy. Los invitamos a conocer esta importante marca de origen 100% mexicano. Búsquenlos en redes sociales y visiten su página web para conocer su catálogo. Es una marca que Estilocracia les recomienda. Compartan este video y dejen sus comentarios, por favor. Y hasta la próxima, estilocratas. Eso es todo por hoy. Espero que les guste. Lo que les recomendamos de Park Lane y les recuerdo que nos veamos en la próxima, por favor. Muchas gracias.